¡Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica! Buenas tardes, tengan todos. Les saluda Nagel Torres y estaré presentándoles los sorteos para hoy, jueves 30 de marzo de 2023 de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarnos. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Y estamos de celebración. En el sorteo de ayer miércoles 29 de marzo hubo tres ganadores de premios secundarios con jugada automática con Power Play por la cantidad de 150 mil dólares. Las mismas fueron vendidas en Excellent Service Station en Las Piedras, San Germán Service Station 4 en San Germán y en Better Gasoline 2 en Arecibo. Muchas felicidades a estos ganadores y sabes que tú también puedes probar tu suerte con Powerball que para el próximo sábado cuenta con 147 millones de dólares y no olvides jugar Lotto Cash que te espera con un millón dólares para mañana viernes al igual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 Las imágenes que estás viendo son solo algunas de las páginas que individuos han creado a través de las redes sociales con la única intención de llamar tu atención para luego engañarte y robarte. Te prometen un gran premio que nunca vas a poder cobrar. Ya son cientos de personas las que día a día caen en la trampa de estos estafadores. Muchos han perdido miles de dólares con la esperanza de ganar un premio. Recuerda, que solo son válidos los boletos comprados en establecimientos autorizados de lotería electrónica. Si alguna persona trata de venderte un boleto por redes sociales o por cualquier otro medio, no lo compres porque es un boleto falso y no lo podrás cobrar. No caigas en la trampa, no seas una víctima más. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte a las oficinas de lotería electrónica. Anota. 787-250-8150. Y ahora damos comienzo a los sorteos de esta tarde. Adelante con el Wild ball. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta tarde. Es el 8, el 8. Damos comienzo y acompáñame. Vamos a ver cuáles son los números ganadores. Empezando con el Pega 2. Boleto en mano y mucha suerte. El primero para el Pega 2 es el 3. El 3, el segundo. Llegó, es el 7. El 7, el número ganador de Pega 2 es el 3. 7, repito, el número ganador, el 37. Y pasamos ahora al sorteo del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de día. El primero para el Pega 3. Es el 3, el 3, el segundo. Anótelo, ah, no, repitió el 3, el 3. Y cerrando, pega 3. Es el 8. El 8, el número ganador de pega 3 es el 338. Repito, el número ganador, el 338. Ahora, vamos al último sorteo de esta tarde. Es el pega 4. Boleto es y money, Mucha suerte a los jugadores de Pega 4. El primero para el Pega 4 es el 6. El 6, el segundo. Es el 9. El 9, el tercero. Es el 4. El 4 y cerrando Pega 4. Repitió el 6, el 6. El número ganador de Pega 4 es 6946. repito el número ganador el 69-46. Muchas felicidades a todos los ganadores esta tarde. Visita nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov Lo esperamos en el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por acompañarme. Que pasen todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.